Muy buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas que hemos arrancado el viernes y que vamos a estar hasta el domingo charlando con gente muy importante de nuestra provincia, estamos en el stand del Grupo Villanueva, mucha gente que viene, que se acerca, que ha entrado, que ha preguntado, que ha charlado de diferentes temas y hoy realmente vamos a hablar de un tema y con alguien muy importante para nosotros eh, que está hace mucho tiempo en nuestra provincia, que arrancó con una idea y que pudo plasmarla eh, a través de los años y hoy realmente... ...ha crecido muchísimo... ...estamos hablando del ingeniero Carlos Villanueva... ...nada más y nada menos que nos visita hoy... ...en nuestro stand, aquí en su casa... ¿eh? ...en el living de su casa prácticamente... ...para charlar un poco hoy de todo... ...Ingeniero, gracias por acompañarnos... ...¿cómo le va? No, además un gusto Che... ...un gusto poder compartir con ustedes... ...y de alguna manera eh, aportarles un poquito... Eh, la, ...la visión sobre, sobre lo que es hoy el grupo... Eh, ...que sí, que como vos decís, ha crecido mucho pero es el fruto de, bueno, de una trayectoria muy larga. El ingeniero Carlos Villanueva es el fundador y el presidente hoy del Grupo Villanueva, y realmente es un gusto hoy charlar con, con él. Eh, ingeniero, ¿cómo ha visto en estos días la, la Expo? Me imagino la alegría de poder nuevamente después de cuatro años estar aquí, ¿no? Presente. Realmente sí, este, he visto mucho entusiasmo, mucha gente eh, que, que, que ha puesto mucha energía y mucha, muchas ganas de mostrar lo que hace. Eh, firmas que han venido de fuera de la provincia a preparar sus stands, pero también las este, empresas locales que, que han digamos, desarrollado ideas interesantes en los stands, que están mostrando muy bien su producción, su, su trabajo. Y eso es, este, digamos, es una apuesta al futuro de la provincia. La provincia de Jujuy está realmente en una, en una gran transformación con incorporación de nuevas industrias, con un desarrollo importante de la minería, con un apoyo formidable al turismo y con proyección de, de, de ir, digamos, cambiando su matriz productiva, cosa que está sucediendo con distintos emprendimientos, algunos estatales y otros, y otros privados. Y eso tiene que ver con, eh, digamos, este, la potencialidad de la provincia, cosa que es, eh, es magnífica para aquellos que hemos apostado a, a la provincia de Jujuy cuando era realmente mucho más mucho menos desarrollada de lo que soy ayer charlamos con el ministro de la producción y nos, nos comentaba, ¿no? él se acordaba cuando ustedes habían arrancado con un stand chiquitito, cuando recién arrancaban acá en la provincia y realmente ver lo que han logrado hoy, después de tantos años, es espectacular Mirá, eh, Villanueva Hijos que es la empresa madre del grupo nació hace apenas, llamale, apenas si querés este, 16 años eh, Digamos que es una empresa eh, muy joven, pero que eh, ha tenido un desarrollo constante desde que arrancamos. Antes de Villanueva Hijos, eh, yo tuve otras empresas, este, trabajé de otra forma, con otras razones sociales, pero en realidad mi trabajo en la provincia arrancó en el año 1980 cuando llegué a Jujuy, trabajando en relación de dependencia para otra empresa. Después, me fui independizando, empecé a armar empresas en algunas me fue bien, en otras más o menos pero este la empresa, la, la, digamos el grupo eh, se consolidó a partir de, de 2005, 2006 que empezaron a bajar los, los hijos de la segunda generación que se había formado y que se había capacitado y trajo, bueno, nuevas ideas este, nueva forma de ver la empresa, nueva forma de, de digamos de impulsar la producción y eso eh, realmente es, realmente tuvo un logro, porque eh, con mucho esfuerzo logramos armar un grupo de empresarios, porque este, nosotros somos eh, la familia que se transformó en familia empresaria. Y claro. eso, eh, para poderlo lograr, eh, hicimos una tarea, eh, digamos, con asesoramiento profesional externo, o sea, toda una, una, una tarea de plan estratégico que nos trajo hasta aquí. Y bueno, la idea es apostar a la provincia, la provincia tiene mucho para, para hacer y nosotros, este, bueno, seguir creciendo junto con la provincia y sobre todo apostando a que la empresa no termine con la primera generación, o sea, lo que sí. a veces muchas veces les pasa a las empresas es que no logran este, eh, trascender a los fundadores y eso es una, una mala experiencia porque todo el esfuerzo todo el know-how generado y sobre todo el proyecto de vida que arman los propios empleados y obreros en la, en la empresa. O sea, una, una, un empleado que se desarrolla y que hace su crecimiento en la empresa, tiene la posibilidad de seguir creciendo con la tranquilidad de que la empresa va a tener su continuidad. Eh, ingeniero, ¿podría contarme un poquito, eh, si yo le consulto, del de jujuy de antes y el jujuy de ahora, en el ámbito que usted quiera, ¿no? De, si usted quiere hacerlo, hacer referencia a la empresa, puede hacerlo, pero digo, eh, ¿qué es lo que vio usted antes y el potencial que le ve ahora? La provincia de Jujuy estuvo muy circunscrita a azúcar, tabaco, uh -huh. hortaliza, citrus... Que sigue un poquito también la, por ahí, Sí, no, no, no por sí. supuesto que sigue, sí, pero estuvo muy circunscrita a eso y y tuvo una fuerte eh, preeminencia del sector público. Eh, sigue teniendo todavía sí. una gran incidencia del empleo público sobre el empleo privado. Eh, pero en la actualidad está creciendo eh, y está cre se está creando empleo privado de calidad, se está, sobre todo a través de la minería se está creando empleo privado de calidad, y eso es lo que está transformando sí. para bien, todo la, la, el ámbito laboral de la provincia. Eh, la gestión del gobernador este, Morales... ...ha hecho que se impulsaran cosas que ya venían de antes... ...pero se les diera una, una conformación realmente muy, muy, muy importante. Sí. Ustedes, tienen, ustedes saben perfectamente que el proyecto Litio... ...empezó hace más de 10 años. Sí. Este, y eso eh, inclusive viene de gestiones anteriores. Pero la defensa... De, de, de, esta, de esta administración este, gubernamental de la política minera es fundamental para que la minería crezca y se desarrolle. Nosotros hemos apostado a eso y sí. hemos creado dos empresas relacionadas con el tema minero, que son parte del grupo. Una es Villanueva Servicios Mineros, que es una empresa de servicio para empresas mineras, sí. y la otra es Mon Mining, que es una empresa que administra pedimientos mineros. Eh, somos conscientes que la minería puede volcar eh, una, una gran cantidad de recursos a la provincia y eso nos entusiasma en el sentido de que se genera desarrollo. Pero también está el turismo. Sí. El turismo sí. Eh, ha tenido, o sea, yo conozco Jujuy de la época en que eh, en, en Tumbaya o en Tumbaya o en Purmamarca no había dónde ir a comer. Claro. ¿no? En la década del 80. Este, en Purmamarca no tenías un sí. lugar donde ir a tomar algo. Y hasta no hace mucho, Ingeniero. Hasta no hace mucho. Porque creo que también falta en ese, en ese sentido el, avanzar. El, el, el, el impulso turístico que tuvo en los últimos años sí. es formidable. Y realmente hay que destacar el, la tarea que se ha hecho el turismo sí. y la tarea sí. del ministro Posadas, por ejemplo, este, en, en un área que hoy en día está consolidada y la marca, la marca Jujuy hoy en, hoy en Buenos Aires. Tiene este, muchísima ascendencia, al punto tal que la palabra Jujuy es una de las más ingresadas, ¿no? si no la más ingresada, en los buscadores de en los buscadores de, de ciclo turístico. No significa que siempre consiguen lo que buscan, eso quiere decir que falta capacidad de recepción. Pero eh, Jujuy ahora tiene y está desarrollando cada vez más un turismo receptivo que antes no tenía, tal cual. Eh, y además le sumo algo más también, ¿no? El, el spot de Jujuy Destino de Película en cinco días con 18 millones de, de reproducciones. Realmente es, es increíble. Y está bueno que traiga el tema del turismo. Quiero meterme en, en la gran promoción que están haciendo ustedes acá en el stand del Hotel Amerian, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Eh, ¿con, ¿Con quiénes lo charló? Eh, ¿Fue idea suya? ¿Fue idea de, de todo el grupo? Eh, la idea original de Amerian básicamente es... No, no es mía, es... Es uno de los, de los temas que no surgieron de mi, de mi iniciativa. Este, habitualmente, eh, yo estoy más en la parte estratégica y de desarrollo de nuevos productos, pero ese producto en particular surgió de otra manera. Lo que sí lo desarrollamos entre todos y lo que hicimos fue buscar la, la manera de llevarlo adelante. Eh, nosotros... Encontramos un punto estratégico en un lugar de la provincia, el terreno nos dimos con que el terreno era sí. de la provincia, entonces ahí yo me puse a trabajar en, en el formato de una iniciativa privada para poder llegar a, a licitar y comprar el terreno. Y después este, tuvimos una muy buena interacción con el Ministerio sí. de, de Cultura y Turismo este, y, y logramos realmente eh, ciertas ventajas comparativas para poder eh, armar y cerrar los números de un proyecto que es realmente gigantesco Esto, esta idea eh, que surgió como una surgió a partir de una visita de los promotores de, de Amelia sí. y, y en el año 18 compramos la franquicia y empezamos a desarrollar este, yo, digamos empezamos a trabajar en ese, en ese punto después de que eh, ...ya hubiéramos comprado la franquicia... En, ...en todo lo que fue el proyecto inicial... ...iniciativa privada para comprar el terreno, etcétera, etcétera... ...pero después vino la pandemia... ...y en marzo de 2020... ...de alguna manera pusimos todo estambar... ...y lo retomamos recién en julio de 2021... ...ahí este, buscamos de vuelta los antecedentes... Eh, reflotamos, ya estaba el decreto que lo declaraba de interés este, provincial sí. y, a, y a partir de ese decreto encontramos la posibilidad de entrar en la licitación desarrollar la licitación y, y, este, y, y bueno y finalmente llegar a la compra de, de la tierra eh, el proyecto se fue desarrollando este, ya estaba desarrollado antes de la pandemia después se lo modificó muchísimo se lo, se lo digamos, mejoró muchísimo y, y después obtuvimos el apoyo de la municipalidad también porque el Intendente Jorge este, entendió muy bien la perspectiva y, y logramos un edificio con una, eh, una, digamos, una, una estética y una perspectiva de, de, de edificio icónico, de edificio claro. de, de última generación. Este, donde estamos incorporando tecnología de punta en cuanto a lo que es eh, generación de agua caliente sanitaria con energía solar y, este, y todo tipo de, de avances para lo que es la sustentabilidad del edificio. Bueno, eh, además de generar un, un impacto arquitectónico importante en un lugar absolutamente eh, central de la ciudad, Así que este, el proyecto Amerian, que empezó como una iniciativa concretamente de Fernando, rápidamente lo tomó todo el grupo y nos pusimos a trabajar este, con la gente de Valersa en la implementación de los instrumentos que van a permitir el financiamiento, porque claro. es, un, es un proyecto de una envergadura tal que va a necesitar que eh, digamos eh, participen de él una, una gran cantidad de inversores que ya están este, en gran medida dispuestos a venir a la provincia, sí. pero que dejan, dejan espacio también para que ingresen inversores locales. Nosotros queremos que los inversores locales eh, sientan el, el, el Hotel Amerian como la posibilidad de formar parte y, y hacerlo propio. Claro, porque eh, eso es lo, bueno, claro, lo bueno, Ingeniero, creo yo también, eh, charlando con Pablo Luro el otro día de Valerza, eh, charlando con, con el arquitecto Quintar, que vino también a charlar con nosotros, de, de eso que se ha generado también, ¿no? recién hace ratito nada más, antes de comenzar la charla con usted, vino una persona acá al estar y me dijo, ah, bien el Hotel acá qué bueno, yo conozco uno. Digo, de traer inversores, no solamente locales, sino de afuera también, porque Pablo lo va a presentar en noviembre ya para, a nivel nacional, lo va a lanzar ¿eh? a esta convocatoria de, de inversores, Digo, lo que ha generado también, o lo que genera traer una media para acá, para Jujuy, sí, con ese está. salto de calidad, ayer también lo charlamos con el intendente eh, Raúl Chuli, Jorge, de, de cómo ponen la vara tan alta, ¿no? Bueno, este... Lo, hoy en día la hotelería ha migrado hacia las, las, este, las cadenas, o las, los, los hoteles de cadena. ¿Por qué? Bueno, porque eh, eh, una marca determinada te establece un estándar de calidad. Y cuando la gente encuentra ese estándar de calidad lo busca, uh -huh. ¿no es cierto?, busca el estándar eh, en las distintas ciudades. Eh, Ameria Jujuy va a ser un, un hotel importante eh, y, y, y va a ser el, el hotel, digamos, eh, el hotel número uno de los próximos, no menos de 10, 15 años. La idea es que eh, los inversores que ingresen obtengan un beneficio importante y obtengan una participación interesante en la renta hotelera, que eso es lo que buscamos. Este, a su vez Valerza va a ser el, el, el instrumento que genere los mecanismos para que se pueda ingresar en, este, en ese proyecto. Por eso que es un, es un trabajo de grupo, ¿no? Es un trabajo de grupo, ahí va en el proyecto Ameria trabaja Villanueva Hijos, trabaja Valerza, trabaja Imanta. Este, Digamos Todo que el grupo. el grupo se consolida a través de un proyecto que, bueno... Y a la vez, eh, la torre contiene... Porque la, la torre contiene 102 habitaciones de hotel y, y 3.000 metros cuadrados de oficinas corporativas. Claro, para el empresariado. Esas oficinas este, se van a ocupar con empresas de primer nivel, puede ser que sean de la minería o no, pero lo importante es que esas oficinas corporativas digamos, de alguna manera, genera una sinergia con el hotel. Claro. El hotel las potencia las oficinas y las oficinas potencian al hotel. Así que, bueno, este, va a ser un, un proyecto realmente interesante, un proyecto mixto, como, como son los, los proyectos importantes de hoy en día, este, y creo que eh, está a la altura de lo que, de que, lo, lo que la provincia de Jujuy necesita. Este, en este momento... Eh, eh, eh, tenemos eh, cl cl muy claro que faltan eh, más de 300 plazas eh, hoteleras en, en la ciudad de Jujuy sí. y bueno, este, este hotel apenas si agrega un tercio de lo que falta claro. Ajá. Eh, ingeniero la última, eh, ya estamos en octubre se acerca fin de año eh, ...objetivos para el cierre... ...bueno, ni hablar de lo que estábamos charlando recién del hotel... ¿no? De, lo, ...de lo que se viene, pero... Eh, de, ...a corto plazo, eh, para, para el Grupo Villanueva, ¿qué, qué le queda? El próximo ícono, el próximo hito... ...quise decir, no ícono, el próximo hito... ...es la colocación de la piedra fundamental... Bien. ...que en los próximos 15 días... ...vamos a tener el permiso municipal de inicio de obra... ...y cuando tengamos ese permiso... ...que va a suceder en los próximos 10, 15 días... Este, vamos a convocar a la, al gobierno de la provincia y al gobierno de la ciudad a, una, a un acto formal de colocación de la piedra basal y dar inicio formal a las obras las obras se iniciaron con todo lo, lo que tiene que ver con las demoliciones pero el inicio este, eh, de las obras va a ser con la colocación de la piedra basal y ese, ese acto formal va a suceder este, en los, digamos sobre fin de octubre ¿no? Este, sobre fin de octubre, en, en alguna fecha que podamos juntarlo al gobernador, al intendente, que todos tengan la agenda, la agenda disponible, ¿no? Porque el gobernador está muy activo y, y hay, sí. que, hay que atarlo para, para, ayer, para que se quede un poco en el Ayer cuando vino el Están, lo primero que preguntó, ¿ya pusieron la piedra basal? ¿Ya están? ¿Ya está <ríe> activo ahí, se está ¿Ya? con todo. Así que bueno, este, eh, creo que va a funcionar muy bien, eh, pero ese acto queremos hacerlo porque... Eh, de alguna manera es el punto de partida, es, es, es la bandera la bandera de largada claro. de un proyecto que, bueno, que nos va a llevar eh, muy, muy ocupados los próximos dos o tres años. Exactamente. Ingeniero, gracias por el tiempo, gracias por haber venido a charlar con nosotros, es un gusto tenerlo en este ciclo de entrevistas, eh, creo que no podía no estar, eh, así que realmente es un gusto para mí poder charlar con usted y que la gente también lo conozca un poco, no el fundador, el presidente, la cabeza... Como decíamos ayer, el padre de la criatura es el ingeniero Carlos Villanueva, que realmente Mira, es un gusto. Lo importante, lo, lo importante no es tanto que yo sea el, el fundador, lo importante es que hayamos logrado consolidar un grupo totalmente, empresario totalmente. en donde además de mis tres hijos se han sumado otros socios como, como el contador Diego Zuliani, como el ingeniero Gonzalo Lara, eh, gente que, que, sean, que son socios del grupo y que eh, realmente desarrollan una tarea de aporte de, de, de todos sus su, su saberes y todos sus conocimientos para, para algo que, bueno, que nos va a trascender, que nos va a trascender como, eh, como personas, nos va a trascender porque eh, van, a, van a, digamos, las sucesivas generaciones van a seguir dentro del proyecto. Gracias, Iquino, gracias por haber venido. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. estamos en. Para cualquier bueno, oportunidad. Sí, aquí estaremos. 43 minutos pasaron de las 9. Ustedes nos pueden seguir, pueden ver todas las charlas que tenemos aquí en este ciclo de entrevistas en arroba palersinversiones, arroba Villanueva Hijos Oc. Ahí nos encuentran. Estamos siempre en vivo todos los días hasta que termine la expo. Vamos a estar aquí charlando con distintas personalidades, gente importante de nuestra provincia, como hoy el ingeniero Carlos Villanueva. Eh, nos vamos, nos despedimos, nosotros nos reencontramos mañana, eh, mañana seguimos, la expo sigue hasta el 16, hasta el domingo, así que aquí estaremos en el stand, estamos en el stand C4, aquí está el hermosísimo stand del Grupo Villanueva. Gracias por habernos acompañado, chao.